Vamos a contarles que el Alfa, el Alfa, se presentará en el Estadio Olímpico. Quiere seguir el ejemplo de aventura, se le entró esa fiebre, y él quiere ir a llenar el Olímpico el 16 de julio. El exponente urbano dijo, anunció a través de su Instagram que, se, que presentará su espectáculo La Leyenda del Dembow. Eh, también fue informado ayer por los organizadores del evento, eh, el conocido como El Jefe. Eh, se ha presentado, como ya sabemos, tuvo un año exitoso y tremendo en el, en Nueva York, como saben, en el Madison Square Garden, que lo llenó en, en Miami, en Boston, en Curazao Texas y Puerto Rico, entre otras ciudades. El Alfa hará un recorrido por su carrera ante sus compatriotas, con un repertorio lleno de éxitos y una producción de efectos audiovisuales, con equipos de última y tecnología Agregó la información. Ahí vemos la publicación en Instagram de El Alfa, ya anunciando oficialmente este concierto el 16 de julio. Emanuel Herrera Batista, nombre de pila de la, de la, del cantante, aspira a convertirse en el primer exponente urbano dominicano en presentarse en ese estadio, en el Félix Sánchez, que tiene un aforo de más de 40 mil personas. En dos días, como hablamos a principios de semana, Aventura llenó ese estadio dos veces. 80 mil, 70 mil, entre 70 y 80 mil personas fueron a ver el concierto de Aventura y el Alfa quiere ahora llenarlo él, el Estadio Olímpico, el próximo 16 de julio. No, la verdad que este muchacho es un fenómeno, un fenómeno hermano mío. ¡Wow! El Alfa, Dios lo bendiga, este joven eh, es digno de, admirar, digno de admiración. Sí, intención. sí, así es, así es, así es, ese muchacho, wow, mi hermano, wow, wow, wow, que Dios lo bendiga, incluso, eh, vi ahorita también que posteó una foto, cuando era un bebé, apenas como de 3 o 4 años, junto a sus padres, y viene sorpresa, él lo puso, viene sorpresa ay. para los padres, me dijo, esta es la única foto que tengo de mis padres, cuando ya era un niño, viene sorpresa para ellos. Ay, ay, ay. bueno, vamos a ver si tenemos por ahí, eh, bueno, ahí está lo que es el video promo, ¿verdad?, eh. ¿Verdad? Ahí está a, a, la expectativa. A, a, la expectativa. A, eh, Santiago Matías, como vemos, pues ahí está metido en eso. Obviamente, pues son aliados. Y ahí vemos, pues, lo que están detrás de ese concierto de el Alfa. Y ahí vemos ya en la página. Esto es de la página directamente. La 38, personas de que lo subió. Entra, Increíble. ¿no? Y yo entraba ese y era verdad que estaba muerta. Y ahí vemos ya lo que son las, los requerimientos de la organización a la gente que va a ir a ese concierto estamos hablando de lo que son las medidas del COVID, ¿verdad? Y ustedes lo están viendo, esto es directamente de la página donde están, donde, de donde se está vendiendo la boleta. Ojo, ahí. algo, están muy caros los ¿Cómo? Bueno, sí. Vamos, vamos, sí. A hablar, vamos a hablar de eso ahora, porque ahí vemos, miren, ahí está ya distribuido cómo va a ser el, el, el concierto, o sea, los, los asientos del concierto de El alfa. Miren, miren eso. Ya lo de delante no hay. Ay, ay, ay, ay. Miren eso. Y ahí están los precios, señores. Los precios de de, lo, de los precios de, de las boletas. El Special Guest, que es lo más cercano, como dicen estos, que es donde, donde el alfa bebe. Sí, sí, sí, exacto. <risa> Óyeme, 14 mil pesos y ya están agotados, me dijiste, Pinto. Oye, 14 mil pesos. La segunda fila, también, también a 14, agotado también. El Special Guest, 12 mil pesos. 5 o no, 8 cuando yo entre. Oye, oh, no, ya está agotado ya. Eh, el Special Guest, ya más para atrás, 12 mil. Eh, otra fila del Special Guest eh, me dice ahí que están a 9 mil, 8 mil pesos. Eh, 8 mil pesos, exacto. Eh, también y así sucesivamente, 6 mil pesos en el Special Guest, 4 mil. Y ya entonces las áreas VIP, oye, VIP, ¿qué, qué es la, qué, VIP, Ya cambian el nombre a los VIP, ya, ya, eso, no radio, es VIP, ya. ya <ríe> eso no es VIP, sí. ya. Eso no es VIP, ya. 2.500 pesos el VIP, el terreno, 1.400, la grada oeste, estamos hablando de 900 pesos, y la grada este, 900 pesos. Sí, pero ya de, de la grada tú lo que lo ves por la pantalla. <ríe> Una no son pregunta nada. que No la No de, 4, de 14, ¿Es cada persona o incluye un grupito? No, cada persona. No, por, por cada persona. Por cada persona es eso. Mi aventura. ¿Cómo? A ver. Está alto. Ay. No, yo lo que veo es que la gente, donde quiera que se presenta, a casa llena. Porque eh, mira, sí. se presentó no. ahora en Puerto Rico, llenó no, también. No, y, y aún así con esos precios, lo va a llenar. No hay. Lo va a llenar. No a veces esto. Sí, incluso el mismo Farruco y varios artistas estaban felicitándolo a él sí eh, que Farruko lo felicitó al Alfa por esto pero te estoy diciendo Pinto y a, a, a la gente que nos está viendo hasta ahora 14 mil no es nada esos 14 mil pesos bueno, no. ese es el 16 de julio de aquí una gente lo puede juntar esos 14, sí. porque en julio en julio, sí. en julio eso es mismo o sea, si fuera de que en febrero o en marzo tú sabes, ya tú verías la gente, ah, pero en julio mal pasito no, una ir, y, no, lo no, va, no. y lo va a llenar el Alfa yo creo que va a ser eh, uno de los acontecimientos más importantes de la música urbana el año que viene. Grábenselo aquí, que lo estamos diciendo aquí en este programa, hoy 23 de diciembre. El concierto del Alfa el año que viene va a ser uno de los acontecimientos más importantes de la música urbana en la República Dominicana. Así que, y te voy a decir algo, porque, ok, el 16 de julio, uno dice, bueno, que es una fecha un poquito lejana, ¿verdad?, para el éxito que tiene el Alfa, para el poder de convocatoria que tiene ese hombre. ¿verdad? Pero yo sé que el Alfa, o tengo la, eh, tengo la certeza, tengo la, la confianza de que el Alfa va, va a preparar algo en, del, desde el punto de vista musical, algún tema, un video, una cosita por ahí, que le va a dar más empuje a ese concierto para que la gente vaya y con más gusto. Un, con no, un concierto de esa manitud, ¿no? O sea, hace dos meses... No. no. ¿Es eso? ¿Es que dale? Claro, claro. No, no, no. no, no una promoción güey. como es. No, y oye, déjame decirte, si él ha llenado, llenó en Madison. Sí. como Como si te la nota. Llenó Puerto Rico esta semana. Llenó todo Boston. entiende, llenó en Miami, todo. la Florida, esa en lugares donde cogen hasta 70 personas. Imagínate, o sea, yo entiendo también aquí, aquí, y aquí están dando un apoyo a otro nivel. Sí. Ahora mismo... Eh, el género que domina la música es el, el género urbano. Eso, o sea, quizás a muchos no nos gusta, pero es la realidad. Es la realidad. Ahora mismo, claro. el género que, que domina, señores, que no solamente, que domina la música. Es el género sí, urbano. Claro, sí, sí. Y si sí, te quedas, sí, exacto. Te te no, de verdad que sí, entonces, y, y felicitamos a este muchacho, el alfa, como hemos reiterado detrás de esa cámara muchas veces, eh, es un joven. Eh, que vale la pena apoyarlo porque los que lo conocemos, cuando él no era eh, nadie, como se dice, probablemente, sí, sí. que andaba a pie, eh, yo fui parte de, de su proyecto, conjunto con en Promotion, eh, lo apoyé siempre cuando yo trabajaba en aquel canal televisivo allá en Santo Domingo, y de verdad, mi hermano, mira, eh, te felicito, mi hermanito Alfa, yo sabía no, sabíamos que tú ibas a llegar lejos, y por eso siempre lo apoyamos eh, sin ningún tipo de interés, hermano mío. Felicitaciones. Y a la gente que acuda y que siga apoyando a los nuestros, señores. Sí. Porque los boricuas son boricuas, es porque se apoyan. Es porque se apoyan, sigan apoyando este género. Eh, claro, el, el tipo de letra. Uh -huh. Trata de qué tipo de letra, por favor, bajarle a esa palabra explícita. No, eso, eso es lo que yo te iba a decir. Porque, porque mira, por ejemplo, a, a, a, por ejemplo yo me no quiero más con to, toquicha, de verdad. No, la verdad. No. Yo no quiero, mm, mm, porque no, no, no, así no. ¿Entiendes? Hay que, uno tiene familia, uno tiene niños, uno tiene hijos, y hay que dar ejemplo a nuestra generación que viene de la otra nosotros. Y los niños copian y hacen y ven lo que ven en los adultos. entiende? Entonces, eh, felicitaciones para el alfa y señores a gozarnos de esta música de Mira, este muchacho. Yo te iba a decir que a mí, o sea, yo no soy muy fan de la música, no de la música, porque había, hay canciones del alfa, tú sabes, pero la letra, a veces de la, de la alfa son muy explícitas, muy fuertes. Tú ves. A mí doble no sentido. me gusta un doble sentido, <risa> sí. Pero hay, pero hay ritmo del alfa, hay que reconocer reconocerlo, que son pegadísimos y son tendencias y de todo. Y me gustan unos cuantos, tú ves. Eh, pero eso no le quita, yo lo he dicho aquí, eso no le quita que el alfa haya llegado al sitial al que ha llegado. Y eso es a base del trabajo que ha hecho, de la eh, de, de, de, ese, de ese sacrificio que ha hecho, ¿verdad? Incluso fue ahora que se casó con su mujer en estos días. Sí, así Por es. Por eso, así porque es. se enfocó en su música. Claro, no descuidó su, eh, su relación con su eh, entonces novia, ¿verdad? Pudo formar una familia. Pero ese trabajo que hizo y eh, todo ese esfuerzo en la música, comenzando desde abajo, cuando nadie creía en él, óyeme, hasta llegar a donde está hoy, de verdad es algo que hay que reconocérselo. No, y lo sí. más importante, lo, lo más bueno es de que Él anunció que en cuatro años se, a se convertirá oh. en Dios. O se dará el mejor paso que un ser humano puede dar que convertirse a Dios, convertirse a Cristo, eh, como lo hizo Héctor el Fader. ¿Entiendes? Porque Dios eh, nos toca en nuestros corazones y nos hace ese llamado importante. Eh, por eso Dios lo ha bendecido y, y creemos y esperemos en Dios de que lo haga, ¿te entiendes? Porque, de verdad, él, lo que ha recibido es bendiciones de Dios. Y yo sé que él no le va a pagar eh, con algo con algo malo, ¿te entiendes? Yo sé que él, sí que él lo hará. Y eso es lo mejor. El mejor paso que nosotros podemos dar es acercarnos a Dios y entregar nuestro corazón a Dios. De Exacto, verdad que sí. Que espero que sea así un proceso de saber gradual, pero mientras tanto él va a ir eh, mejorando, ¿verdad? Esas faltecitas que tiene. Y va a ir haciendo su música y quiere, verdad, poner el, siti el, el listón bien alto para allá, entonces toda esa generación que viene de música urbana atrás, pues pueda superarlo, pueda emularlo. Eh, ahora lo que yo me pregunto es, ¿y Rochi? ¿Cómo se sentió con, con esta noticia? Bueno, Rochi, <risa> es como decimos, señores, Rochi tiene que eh, primero él eh, autoevaluarse, tú me entiendes. Y dejarse no, manejar. Dejarse, no, man no, dejarse manejar. Pero también, sí, él ha bajado, pero, no, mucho, mucho. Lo, lo, no, pero los compañeritos no, pero, no, porque dame decirte, el alfa. Tiene éxito porque de acuerdo a quien te redodean, tú tienes éxito. Perdón, el alfa siempre ha estado con personas eh, que le, le suman. El diferente, el exactamente, el exactamente. Diferente al, al caso de Rochi, que lamentablemente... Sí, el ya, está que sí, eso lo sabemos, pero que... No el, el alfa se deja manejar, se deja manejar, Diferente de a Rochi. Sí, y, y más ese equipito, y más ese equipo que él tiene de Rochi, un equipo. Wow. Es que Rochi es, que es polémica siempre, porque cualquier vaina. Nosotros hablamos en estos días, acuérdate, que Rochi eh, se metió en un lío por Marc Anthony, por mencionar a Marc Anthony en una de sus canciones, de mala manera. Eh, justo cuando eh, se estaba hablando de lo que pasaba con Marc Anthony, con sí, lo la que la, hizo la, en su la, la pantomima. ¿verdad? Sí, entonces. La tendencia son de las cuatro que están ahora mismo A Sí, que... un live que en vivo cantando está número dos de tendencia es perfecto pero de tu manejo me entienden